Thank you. el disco que les voy a dar a ustedes es de la finca mía y de un muy lindo y tiene muchas puertas cantando ahí donde tengo controversia con los cuatro de la vida en tele y ahí están muchas cosas lindas que ustedes van a ver En primer lugar en la décima, el pie forzado de Angelito Valiente. Y en esta hora pues la décima escrita. Y sinceramente, para mí la décima campesina y el campo es grande la vida. Entonces hoy estoy aquí, pero no sé si mañana estoy en la finca La Vida Yo sinceramente, como pues dice, quiero no ser un pero pero dice es fuerza. Yo creo que no es así. Yo no soy más completa de la vida.